El pasado miércoles, residentes en el sector Hermanas Mirabal en esta ciudad, retiraron el tubo que servía de llenadero a camiones del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado, Sinapa, en la referida localidad, en protesta por falta del preciado líquido. Hoy, el encargado de operaciones de la entidad calificó de irresponsable la acción. De una manera irresponsable, eh, y vamos a decir... Eh, inclusive hasta furtaron lo que es propiedad de la institución pudiendo causar eh, graves inconvenientes porque se llevaron lo que es la tubería del llenado de los camiones donde es una tubería donde llenan los bomberos de aquí es decir que si aquí hay un fuego los bomberos no tienen dónde llenar pues imagínense usted la situación porque persona de una manera eh, vamos a decir eh, porque le da la gana Suspendieron lo que es el llenadero de los camiones en, en el tanque de, de la Gastón El funcionario dijo además que el llenadero no afecta a la distribución del agua en la zona. Según sus declaraciones, la deficiencia del servicio obedece a inconvenientes con el acueducto. Ya se le ha explicado que el servicio que están dando esos camiones no afecta de ninguna manera lo que es el servicio de hermana Mirabal. Son dos cosas diferentes. No es ni siquiera el agua de tanque que se está usando para el llenado de los camiones. Entonces entendemos que debe de haber un poco de razonamiento en las personas que están dirigiendo esta situación, porque muchas veces no tienen conciencia del daño que están causando. Joan